Bueno, pues yo siempre lo digo, con todos estos tres más de Memoria Histórica, para mí es un auténtico honor. Me parece una causa tan justa y tan merecedora de, de que alguien les dedique su esfuerzo laboral, ¿no? profesional, que lo hago, lo hago con todo el corazón. Por eso me lo tomo muy en serio. Eh, nos va a pervivir y además es de parte de lo que se trata, ¿no? para que la historia no se repita y, y tampoco se olvide. ¿no? Entonces, todos estos hechos de memoria histórica, eh, bastante hemos tardado, ¿no? Muchos, muchas décadas de, de la transición que no hizo nada, y, y es más, ocultaron muchas cosas como para que ahora ya, pues al menos tarde, eh, no hagamos un trabajo serio y, y muy meditado. ¿no? Pues es un chaval de 16 años que vive en Zugarramurdi, que una familia humilde, pobre, que están haciendo contrabando con terneros, creo que era la primera vez en su vida que lo hacía, y bueno, pues un guardia civil le, le pega un tiro y lo mata. Eh, la cosa ya es grave de por sí, pero bueno, pues eh, aún se agrava más cuando le, le colocan una pistola al chaval y la versión oficial fue que había sido un enfrentamiento armado con ETA. Eh, ...da la casualidad de que ETA todavía no había empezado a la, la lucha armada... ...y menos con un críos de 16 años ¿no? ...esa fue la versión oficial y bueno en pleno franquismo como es la, la fecha... ...estamos hablando del 67... ...en pleno franquismo pues eh, la versión oficial... ...acalló todo tipo de otras versiones... ...y hoy es el día que bueno... Eh, ...estamos rememorando la historia de este chaval... ...asesinado pues... ...de estas maneras... Pues porque la historia o la conocemos o se repite. ¿eh? Ya lo dijo un historiador famoso: la historia, si no la conocemos, la repetiremos. ¿no? Entonces se trata de, de, de hacer justicia y, y dar luz a, la, a lo que pasó. Bye, bye, ongi, ongi, arrasongi. Bye. Eso, animo a. Berrita Malaurte, Berrita Malaurte, para tú se la causó, o va a dar que se la causó. Ahora, Berrita en Burúan, causó de Naka Guercia, pues matando, o a Goitito, Goitit Sendá, Goitito Dá, o sea, va